Hola, chicas, chicos y chiques de la Universidad de Playa Ancha. Mi nombre es Susana Parrao, soy tutora de tutores. Y Catalina Zambra, también tutora de tutores del programa de tutorías PAR del PASE UPLA. Eh, eh, pertenecemos a la unidad de acompañamiento estudiantil de la Vicerrectoría Académica de nuestra universidad. Y en esta ocasión les queremos comentar de qué se trata la tutoría PAR, para que tomen una decisión informada a la hora de inscribirse a este programa. Bien. La tutoría par consiste en brindar un acompañamiento académico e integral que brinda un compañero, compañera o compañeros de un curso superior, dada su experiencia para poder apoyar a estudiantes de primer y segundo año en diferentes desafíos de la vida académica. En temas como planificación del tiempo, orientación, manejo del estrés, regulación emocional, estrategias por asignatura y obviamente la, el reforzamiento o la comprensión del contenido que se pasa semana a semana en sus carreras. Algunas características de la Tutoría que es importante que conozcan para la toma de decisiones de participar del programa es que son 13 sesiones de tutoría al semestre, 13 sesiones que se ejecutan semanalmente a partir del 22 de agosto, la segunda semana de retorno de las vacaciones. Cada sesión de tutoría implica una hora y media de trabajo, no implica más eh, carga académica, es decir, ustedes no van a tener ni tareas ni pruebas dentro de la tutoría PAR, no hay notas en la tutoría PAR, eh, la participación es voluntaria y libre. ¿ya? Puede ser presencial o virtual, Dependiendo de lo que ustedes decidan como grupo. Una vez que ustedes ingresan a la tutoría PAR, eh, su tutor PAR se va a comunicar con ustedes mediante un grupo de WhatsApp, y ahí ustedes van a decidir como grupo cuál es el día y la hora en que se van a juntar semana a semana, van a decidir como grupo cuál es la modalidad que les acomoda más, si es virtual o presencial... Y también van a decidir, como grupo, semana a semana, qué tema quieren trabajar, qué asignatura quieren reforzar, qué habilidad necesitan trabajar, etc. Bien, algunos testimonios que tenemos acá eh, de experiencias en la tutoría de PARS pueden ser: eh, me siento cómoda con este grupo en todos los sentidos. los chiques son simpáticos, ¿ya? Y siempre me han dado respuesta cuando he pedido alguna ayuda. Ahí tenemos un testimonio de un estudiante de educación diferencial de la sede de Valparaíso. Eh, también te invitamos, si es que, eh, que tengas un tiempo, para poder revisar los demás testimonios, que obviamente nos hablan de una experiencia gratificante dentro de la Tutoría PAN. También aquí, a continuación, te vamos a mostrar el formulario que tú debes llenar para hacer oficial tu inscripción a la Tutoría PAR. En este formulario vas a tener que identificarte poniendo tu nombre, tu ruta, tu edad... Tu ciudad de residencia familiar, residencia universitaria, y obviamente después viene la carta de ofertas de carreras en generaciones y sedes, donde hay una oferta de tutoría par vigente para este año 2022. ¿Ya? Si es que tenemos. Eh, una carrera con una tutoría en primer año, quiere decir que son los estudiantes que actualmente, este 2022, se encuentran en su primer año de carrera. Si es que dice segundo año, quiere decir que son los estudiantes que ingresaron durante el año 2021 a la Universidad de Playa Ancha y ahora están cursando su segundo año. Importante mencionar que cuando damos la carta de oferta de tutorías, a veces se menciona si es que esta tutoría se realiza en la sede de Valparaíso o en la sede de San Felipe. Ya, importante determinar que si es que no aparece en esta carta de oferta la carrera en la sede y en el año que tú estás cursando, quiere decir que lamentablemente Tutoría PAR aún no tiene cobertura en dicha carrera. Posterior a eso se debes colocar tu correo institucional y tu número de WhatsApp, que es muy importante porque le va a servir al tutor para contactarse contigo, eventualmente si es que tú postulas a la tutoría a par, si es que te inscribes. Bien, y solamente al final tenemos como un recordatorio del compromiso que implica de participar en este espacio voluntario y colectivo. De antemano les agradecemos a todas las personas eh, que están viendo este video y que ojalá puedan inscribirse a este apoyo y puedan obviamente ser parte de este equipo que brinda experiencias muy eh, significativas para los estudiantes que participan en ellas en muchas áreas. Antes de terminar, recordarles que son 20 cupos por carrera, es decir, no se van a encontrar con un grupo superior a 20 y por lo general son más chiquititos. Así que traten, si se quieren inscribir, a verlo pronto porque podrían quedar sin cupos para participar. Chao chiques, que estén súper bien.